Kiss me. Mami te necesito por ven eh. Si no te tengo al lado por noche yeah. Necesito tocarme hacer con live Ya te estoy extrañando mami Kiss me eh, eh, eh. Ma, te estoy extrañando Dame un kiss No me de suerte solo pay for me Gracias por quedarte mami Mercy La mitad de mis temas son para ti eh, eh. Ya sabes quién sos no sé dónde voy, ando muy perdido El mapa se dañó, la brujo se trabó El fuego se apagó No sé dónde estoy, no sé a dónde voy Cada quien se aparezca con tu mamá Era Rupín, despido, mamá Pero el tercero y a mirar ya Muchos colores no combina. y ahora me queda quedarme al ¿Y por qué se ya ¿Qué es más? explica más, que dime que pasa ahora. y por qué da. Ya no me hablas, ya no me amas Si quieres mala, mala, mierda, entonces que pellas Mami te necesito por pa' venir Si no te tengo al lado puedo morir Si quiero tocar vas a ir con él. te estoy extrañando baby, kiss me yo te estoy extrañando, dame un kit No no eres de suerte, solo performance. me Gracias por quedarte, mami Mercy La vida te mando para ti, ti, ti, ti. Mami Mercy, te quedaste y a la vez me dañaste For real, man, no soy así Siete años, no pereza en mi baby Si no me quieres ver, me equivoco. Mándame un mensaje y te si la verdad Yo rompí cabeza, no llevo a nada que me cambia de vida de lugar me siento atrapado en tu celda Llena de sufrimiento y oscuridad cada vez aparece con tu mamá se ve la mamá pero yo te a mi mira, Otro color y no porque y ahora me queda, queda y por qué se da, qué hice man, explica más, decime que pasó, ya, y porque se da, ya no me amas, Ya no me hablas, si quieres manam, manam, man, me restos de qué pese ya Mami me está dañando, piensa en mí, si no te tengo al lado puedo vivir si necesito esos en el Ya te estoy extrañando mami kiss me No te estoy extrañando dame un kiss No me des de solo play for me Gracias por quedarte mami mercy La mitad de mis temas son para mi